...buenos días desde Gran Canaria Accesible... ...contamos con otro participante... ...nos puede decir su nombre... ...sí, yo me llamo Miguel y vengo de Ingenio... ...del sur de la isla... Eh, ...el centro de adultos de Ingenio... ...ha puesto un autobús... ...y hemos venido con unas 40 personas... ...a visitar la feria... ...he empezado por teatro... ...me ha gustado mucho la obra... ...realmente impresiona... ...y luego he recorrido varios stands... ...y están muy bien... Eh, ...veo que... Son tres días de la feria, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues es una, un, una muy buena iniciativa de, por parte de que creo que es el Cabildo, que hace mucho para que sobre todo las personas discapacitadas que encuentren las barreras arquitectónicas que hay en, la, en el, la capital, yo si me permite, haría una llamada a los políticos, a quien corresponda sea el presidente del gobierno de Canarias, como el Cabildo, sé que Bravo de Laguna es una persona que se mueve mucho y vemos que hay barreras arquitectónicas muy para las personas discapacitadas en la capital. Poco a poco se irá resolviendo, ¿no? Pero esperemos a que la feria sirva de algo. Esperemos que sí. Y yo me voy contento para el sur eh, viendo la feria y, y gracias por todo.